Invitamos a bailar el si quiere para Los que quieran bailar el pandero pueden bailarla. Se ve que ya amigos señores, tienen cansaditos ellos, ¿sí? qué padre, qué padre lo bailan, qué padre se descendiente. Y para ellos que han hecho, y ya, bueno, han acogido muy bien una canción que cantamos nosotros.